Mi nombre es Miguel Gorospe y he estado toda mi vida trabajando en empresas hasta el final, de, hasta, hasta los años 60, más o menos, y en, en los que empecé a trabajar en ONGs en las que ya tenía, con las que ya tenía mucha relación. O sea que mi vida ha sido, por un lado, conocer todo el mundo empresarial y luego estar trabajando con organizaciones de la sociedad civil hasta ahora. O sea que continuado con todas. Y coordina la plataforma Y coordino de la plataforma fiscal. justicia fiscal, <ríe> sí. Yo soy Juan Antonio Jimeno, soy catedrático de universidad, recién pasado a emérito, y dedicación exclusiva a la universidad durante toda mi vida, menos un fugaz paso por responsabilidades administrativas en el Ministerio de Educación, en el Instituto Cervantes, y durante toda mi vida compaginándolo con trabajo en ONGs, puse en marcha Economistas sin Fronteras, eh, sigo muy activo dentro de ella y en muchas plataformas en las que ahora en las que estoy medio jubilado, pues eh, tengo un poquito más de tiempo para dedicarlo y estoy en la plataforma por la justicia fiscal en, un poco en, en nombre de economistas sin fronteras Sí, la verdad es que comienza como algo que suele ocurrir muchas veces, que es natural. ¿no? Quiero decir, en, en, en, en todos los recortes que se producen en torno a la crisis de, de, de 2010, hay una pregunta que surge: ¿por qué no hay recursos? Estos recortes o, o esta crisis ha afectado sobre todo a una determinada capa de la sociedad, pero ¿por qué no hay, no, ¿por qué no hay recursos? No se entendía. ¿no? Entonces empieza a surgir surge una, una plataforma en Cataluña en 2010 y en, y en Madrid. Se ponen en marcha dos plataformas distintas: una. No a los paraísos fiscales y otra eh, IT, IT, ITF ya. Surge esto y todo el mundo con la. ¿Por qué está pasando? No? Al tiempo la Alianza Española contra la Pobreza empieza a trabajar con temas de la, eh, la fiscalidad. Entonces nos, nos reunimos en una reunión con, con los catalanes y vemos, oye, esto, ¿qué, ¿qué habéis hecho? ¿Qué tal? Entonces, a partir de ahí surge. O sea, inicialmente estamos cuatro o cinco organizaciones y, y a partir de ahí surge la, la plataforma en 2015, en más o menos junio de 2015 surge la plataforma en la que ya se integran 16 organizaciones o coaliciones. En este momento somos 18, pero ya entonces se integran 16 o 18 organizaciones o coaliciones. Digo coaliciones porque hay eh, algunas que son, por ejemplo, la Coordinadora de ONGs o la Alianza Esperanza contra la Pobreza, son muchas organizaciones. No, no tenemos una forma jurídica. Es decir, que nos estamos reuniendo, digo, en este donde llevamos ya 75 reuniones. ¿eh? De las, la, habitualmente hay entre 10 y, y 15 organizaciones que vienen, habitualmente, y nos, nos reunimos una vez al mes y, y luego trabajamos por distintos grupos de trabajo. ¿eh? Entonces, no tenemos una forma jurídica, hemos pensado en algún momento en hacerlo, pero hemos decidido, oye, no, estamos funcionando bien, vamos funcionando, como comento, con varios grupos de trabajo, y, y, y funciona muy bien, o sea que es, eh... No, solamente hay una persona colaboradora en la, en la que eh, cada, distintas organizaciones le, le, le van pagando, o sea que desde el punto de vista de, de, de recursos o de costes, el tema funciona de, bueno, vamos a hacer unas películas, entonces dicen, bueno, yo, lo, yo me ocupo de esto, la, de, la ONG, la perdón, la... La, la web, yo la pago, ¿no? Entonces, hay, son colaboraciones puntuales, o por ejemplo hay que hacer unas pancartas, pues venga, pues yo las pago, o sea, o sea, quiere decir que hay una, un ambiente... Cada, cada grupo de trabajo y cada organización y casi cada acción, pues si tiene alguien que asumir la coordinación, pues se asume un poco la responsabilidad y solo tenemos una persona contratada a tiempo parcial para temas de comunicación, aunque ¿no? Que en el fondo es una de nuestras eh, preocupaciones mayores sensibilizar, informar, aclarar estos conceptos que a la gente se le hacen un poco difíciles. Nos escribes eh, y nosotros vemos si efectivamente cumples unos mínimos que tenemos, por ejemplo, que no seas un partido político, que no, no seas de un medio de comunicación, por ejemplo, en, en realidad con, esos son los dos elementos con los que, de los que partimos para que incluso hay Digamos, hay voluntarios ¿eh? que están en la plataforma, que no, no pertenecen a ninguna, a ninguna organización y, y están colaborando, sencillamente yo quiero estar bien. Sobre todo aportan conocimiento, no personas pues, que conocen el sector, que han trabajado en temas de impuestos o similar y que quieren aportar y encantados. Pero los mínimos en realidad, independencia y buena voluntad. Sí. Sobre todo en grupos de trabajo. Sí, lo que pasa es que eh, la, la toma de decisiones ha sido siempre por consenso. ¿Cierto? Es decir, eh, cuando no lo hay, pues ¿Cierto? procuramos quitar aquello que separa y quedarnos con lo que une. Porque es verdad que al ser muchas organizaciones y algunas organizaciones de organizaciones, eh, pues la diversidad de pensamiento es grande. ¿no? Entonces hay que procurar unirnos en lo que compartimos, que es sin justicia fiscal no hay justicia social. En eso coincidimos todos y, y a partir de ahí trabajar. Teóricamente está dicho que si hay votaciones, solo votan organizaciones. Y un voto por organización. En algún caso, pues que sea de Economistas sin Fronteras, pues menos, solemos estar dos personas, pues, tendríamos un voto nada más. ¿eh? Y los expertos no votan. ¿no? Pero no, no ha hecho no hay, falta votar nunca. No ha ninguna votación hasta aquí. Sí, en realidad es que eh, hay personas de la propia plataforma que han participado de alguna forma en el 15M, hay organizaciones que han estado más relacionadas, pero no no no, hemos, no, están, no tenemos una relación con el 15M, en, en ningún momento no se produce ninguna relación directa. No, además, como, como parte de esta independencia, pues y que, pues, como hemos dicho, hay mucha variedad, pues no procuramos no identificarnos aunque, lógicamente, pues sí hay posiciones más próximas en muchas cosas a determinados movimientos o a determinadas eh, posturas, pero no significarnos políticamente nunca ni, ni que se nos ponga un cartel. ¿no? Queremos ser equidistantes, cosa que no es fácil y que además no, so no somos percibidos pero, pero, pero, tampoco. <risa> Bueno, estamos a siete puntos de recaudación y es un dato decisivo, ¿no? por el que nosotros decimos, obviamente hay que revisar nuestro sistema impositivo porque no podemos estar así, porque de alguna forma la ciudadanía pide servicios al nivel de europeo, ¿eh? y como solemos decir, y además no media europea, pide como Francia o Alemania, con lo cual, de hecho, yo digo, no, es que en realidad son más de siete puntos, porque con Francia y Alemania, con Francia estamos casi al doble de, de distancia, ¿no? Entonces, eh, si queremos tener los mismos servicios públicos, las mismas respuestas que tiene el Estado ante determinadas necesidades, necesitamos tener los mismos recursos colectivos, y entonces eso exige que, que revisemos. ¿Y por qué lo tenemos? Pues básicamente porque hay... Eh, muchas lagunas fiscales, ¿no? eh, hay una que, se, que, que es obvia, que es el nivel de fraude y evasión fiscal, ¿no? eh, que, que es grande, yo diría, tampoco nos rasguemos las vestiduras porque es muy generalizado, sobre todo en el ámbito de sociedades, por ejemplo, pues es un fenómeno universal que va pasando, pero, pero ese es un fallo. ¿no? Luego otro fallo, también compartido, es el, eh, la, la, el buen trato fiscal que tienen las rentas de capital y eh, crecientemente el, las, los capitales, patrimonios, ¿no? eh, sucesiones, etcétera Todo eso hace que se pierda mucha recaudación por, por esa vía. ¿no? Entonces eh, bueno, iremos profundizando a lo largo de la charla pero sin duda hay muchos eh, lugares donde simplemente aplicando justicia fiscal se podría recaudar todo eso que falta para, básicamente, y esto hay que subrayarlo, ¿no? los impuestos son un instrumento, los impuestos son la garantía de nuestros derechos. Entonces, en la medida en que, en que queremos que tener derecho a educación, a sanidad, a la vivienda, a la seguridad, al mismo funcionamiento democrático del Estado, etc., a la justicia... Todo eso se paga con, con recursos colectivos, con impuestos. ¿no? Entonces, eh, lo de pagar impuestos no es cómodo para nadie, ¿no? pero muchos lo hacemos voluntaria y encantados porque sabemos que gracias a eso nuestros derechos están defendidos y están garantizados, ¿no? y sobre todo están garantizados para quien más necesidad tiene de que se le garanticen. ¿no? Eh, claro, los, evidentemente, los, los muy ricos pues se pueden propiciar su propia sanidad, su propia formación, su propia seguridad, pero el 95-99% de la población o lo satisfacemos colectivamente o no podemos. Vemos cualquier planteamiento en cualquiera de las áreas de, de, de cualquier ministerio y no tiene nada que hacer si no existen unos recursos económicos. Nada que hacer. Que veamos los objetivos de desarrollo sostenible, por ejemplo. Son 30 objetivos, fantástico, un trabajo impresionante, 2015, tal, todo el mundo cambiando los ODM, la, ahora es lo, lo máximo que se va a quitar la pobreza. ¿Cómo lo quitas? Es decir, ¿cómo, cómo quitas la, la, la, eh, el que haya hambre en el mundo? ¿Cómo quitas el que, haya, el que todo el que, que mundo tenga educación? ¿Cómo haces que tenga sanidad? ¿Cómo haces que tenga...? Pues solamente de una manera, que esté teniendo los recursos para poderlo hacer. ¿no? decir, no es lo único, pero desde luego si no la hay... No hay de ninguna manera justicia social. Vamos. Es además un, un, nuestro eslogan, nuestro ¿no? O sea que. Bueno, en realidad, nosotros planteamos hace ya cuatro años, hay que hacer un pacto contra el fraude fiscal. ¿Qué pasa con el fraude fiscal? Nosotros tenemos en, en torno a 80.000 millones de fraude fiscal. Quiero decir, que es una barbaridad. Entonces, ¿qué nos pasa? Claro, parte de esto, hay, los, los demás países también tienen, mucho menos. ¿no? Entonces, tienen como la mitad. Entonces, en Europa. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Pues que si nosotros no reducimos este fraude fiscal, siempre va a existir esa falta de recursos, siempre. Entonces decimos, hay que eliminar el, el, el, el fraude fiscal. Estamos presionando sobre todos los partidos, todos los partidos están de acuerdo, pero no se hace, no se pone en marcha. Y ahora en esta legislatura ya se ha puesto en marcha una ley contra el fraude fiscal. Se ha puesto en marcha en la que nosotros hemos intervenido y la que hemos logrado introducir algunas cosas. Algunas, se han cambiado algunas, algunos de los artículos de una manera interesante. Entonces, ¿qué es, qué es lo que nos no ocurre? Que hay que reducir el fraude fiscal y cambiar también el formato, como decía Juan, la, la reforma fiscal que viene a continuación. Quiero decir, no, no se puede funcionar con... Un, a ver, nosotros estamos pagando más de lo que deberíamos pagar porque sencillamente hay un fraude fiscal inmenso, ¿no? Fraude fiscal, fraude laboral, etcétera. ¿no? Sí, además propiciamos el pacto fiscal eh, por dos razones. Una, porque creemos que esto debe estar fuera de la lucha partidista, tiene que ser un objetivo común de, de, de cualquier partido político que busque el bienestar general. Y segundo, porque tenemos una cierta sensación de permisividad, no, de la ciudadanía, ¿no? Eh, no ya por las amnistías fiscales, por este tipo de cosas, sino también pues porque pues en algún momento el gobierno del Partido Popular redujo a cuatro años el periodo de prescripción de, de, de los delitos fiscales. Claro, esto cuando hay cada vez más complejidad en, en los negocios, en la ilusión, en los instrumentos de evasión fiscal, pues cuatro años es un periodo muy corto para una inspección adecuada. ¿no? Eh, da la sensación de que las sanciones son leves. Creemos, además, que esto pasa por, por una mayor conciencia fiscal de la propia ciudadanía. ¿no? Es decir, que esa sensación de que hay una cierta permisividad con, con el fraude fiscal, que, eh, bueno, es un delito menor, ¿no? No, no, casi no es delito, ¿no? al revés, que casi es tonto el que no defrauda si puede. ...por eso una de las enmiendas que hemos conseguido meter... ...en este caso en la ley de educación... ...es el que en las escuelas... ...se incluya la formación en conciencia fiscal... ...en sensibilidad fiscal... ...en para qué sirven los impuestos... ...en por qué todos debemos pagar... ...porque si no pues tenemos pues, los freeriders... ¿no? ...los gorrones... Que, ...que no pagan impuestos pero luego disfrutan... ...de todos los servicios públicos... ¿no? ...y eso como decía Miguel hace que los honrados, los, los honrados, voluntaria u obligatoriamente, porque está más controlada, las rentas de trabajo asalariado pues están súper controladas, ¿no? pues esos paguen impuestos, que yo diría que ahí la presión fiscal es comparable a la, a la europea, pero en cambio que otros muchos sectores no paguen impuestos y eso también implica pues, una revisión de la propia legislación, que a veces... pues tiene excesivos beneficios fiscales, posibilidades de deducciones, etcétera, que no responden al interés general, que merman la recaudación y que son un cauce para que los laboratorios fiscales busquen la forma de evadir el pago de impuestos. Pues mira, ahí primero, la primera parte es simplemente que se cumpla la Constitución, porque literalmente, literalmente la Constitución dice que el sistema tiene que ser así. ¿no? Eh, entonces, eh, progresivo significa que el que tenga más capacidad de pago, pues pague más, equitativo significa que mm, en circunstancias iguales se pague lo mismo y en circunstancias desiguales se pague de forma desigual, ¿no? adecuadamente desigual, y suficiente es por subrayar la otra cara de la moneda, es decir, eh, es, necesitamos que sea suficiente para el nivel de servicios públicos, de estado de bienestar, de prestaciones, de derechos que queremos. ¿no? La sociedad tiene que decidir ¿no? qué quiere de servicios públicos y en función de eso qué recursos necesita y luego repartirlos de forma equitativa y progresiva. ¿no? Eh, pues esto en el fondo es como una comunidad de vecinos, ¿no? En la comunidad de vecinos, ¿qué gastos tenemos? Pues mantenimiento, limpieza, eh, eh, ascensores, eh, conserje en su caso, lo que sea, bueno, pues cuánto nos toca y cada uno paga, ¿con qué criterio, con qué coeficientes? Pues en el, en el fondo es lo mismo, en nuestra gran comunidad de vecinos, que es un Estado, pues tenemos que decidir qué gastos queremos tener y en función de eso luego repartirlo de forma que cada uno pues aguante un poco en, en proporción, el que apenas tiene para comer debe aportar poco, el que tiene muchos recursos, mucha riqueza, pues lógicamente debe aportar más. Pues tenemos una política fiscal injusta e inequitativa, ¿no? porque pues evidentemente las rentas de trabajo están soportando realmente la carga de nuestros presupuestos. Es significativo que en la renta nacional, hace años ya, que las rentas de trabajo son menos del 50%, como siempre, bueno, puede variar un poco según crisis o tal, pero siempre por debajo del 50% desde hace muchos años, y sin embargo en el impuesto sobre la renta, las rentas de trabajo representan más del 90% y 95%. ¿no? Es cierto que pueden decir, no, en estas sociedades hay otros impuestos. Sí, pero de hecho, en proporción, el, el impuesto sobre la renta está recayendo sobre las rentas de trabajo. ¿no? no puede ser que las rentas de capital no paguen ni el 5% de, de, del total de lo que se recauda por el impuesto. ¿no? Entonces, esto demuestra que ahí hay una injusticia, que hay demasiada base de pago en los impuestos indirectos, y que estos a su vez serían revisables, porque determinados productos de primera necesidad pues están pagando dentro del IVA un tipo medio, ¿no? incluso elevado, eh, porque en cambio pues no hay un gravamen superior sobre bienes de lujo evidente ¿Por qué, por ejemplo, hay tanto peso de las cotizaciones a la Seguridad Social? ¿No? Pues según un estudio de FEDEA, nada sospechoso de, de izquierdismo, pues, eh, la, la, la, salvo el último tramo eh, de, de la población más rica, los siguientes que más pagan son la primera decila de renta. ¿Por qué? porque están pagando cotizaciones sociales y están pagando impuestos eh, IVA, impuestos indirectos. Entonces hace que proporcionalmente a su renta estén pagando más en los niveles más bajos que en los niveles intermedios. Eso evidentemente indica que no es equitativo el sistema y, <coughs> y eso evidentemente implica que, ligándolo con tu pregunta, la sociedad sea más injusta. ¿no? Desgraciadamente... España está dando los eh, índices más elevados, está siempre entre los tres o cuatro países con más desigualdad, con más peligro de exclusión de pobreza infantil, de, de pobreza juvenil, y entre otras razones, de las más significativas es porque la capacidad redistributiva del Estado de corregir las desigualdades que genera el mercado son más débiles en España que en la mayoría de los países europeos. Y al ser más débil esa posible compensación, pues provoca mayor desigualdad. Bueno, la desigualdad que tenemos es de, de las más elevadas de, la, de Europa, quiere decir que ese es un punto que da claramente la injusticia que existe. ¿no? Entonces, en estos momentos, el, por ejemplo, el, el índice de parece que es el 34 ahora mismo, mientras que la media europea debe estar en el 30, ¿no? quiere decir, por ejemplo, tenemos como 10 millones de personas en pobreza relativa, que es una barbaridad, entonces, ¿tiene sentido eso? Con, con, con ese índice de desigualdad, pues es evidente que el sistema no está funcionando, ¿no? No tiene, eh, está mal redistribuido, mal porque aquí hay una parte, hablamos siempre de, de la captación de impuestos, pero hay otra parte que es la aplicación de esos recursos. Entonces, en ambos campos, en ambos campos tenemos limitaciones. ¿no? Entonces, estamos trabajando también en que en esa aplicación de recursos existe, bueno, eso es otro dato a lo mejor añadir después, pero vamos, existen ocho plataformas en España, que son autonómicas, para trabajar en, en los presupuestos autonómicos, ¿eh? para, para presionar, para que educación, sanidad, dependencia, etcétera, que están dependiendo de las, de las autonomías, estén también, tengan recursos suficientes para cubrir esas necesidades y se reduzca esa desigualdad. ¿no? Claro, en esta línea, eh, justo pues apenas cinco meses antes de que comenzara la pandemia de forma generalizada, eh, publicamos un estudio que mostrábamos que había dos comunidades autónomas en España, en Madrid y Cataluña, que dedicaban muchísimos menos recursos a sanidad que todas las demás. ¿no? Y luego no fue casualidad que los índices que se están dando, de, mmm, de incidencia del COVID, de mayor retraso en la reacción, ahora de mayor retraso en, en vacunas, etc., estén estas dos comunidades siempre en, en los puestos de cabeza, porque hay una correlación evidente, es decir, si usted dedica menos gasto, pues, eh, si usted a la atención primaria no le dedica recursos, pues no espere que luego la respuesta ante una necesidad sanitaria pueda ser la adecuada. ¿no? Entonces este deterioro de, de servicios y al final de la salud y de la vida de tantas personas, pues está dependiendo de eso. ¿no? Y lo mismo en educación, eh, ¿no? es decir, cuando hablamos de las causas de desigualdad, pues hay que ir a los orígenes, entonces hay que ir, por supuesto, al mercado de trabajo, la legislación laboral, etcétera, pero también a los fraudes que hay en el mercado laboral, y mencionaba antes la inspección que tiene en España, tanto la laboral como la, la de impuestos, la mitad de recursos que tienen en términos relativos que tienen el resto de países europeos, como media, y esto significa también pues, que, que eso genera desigualdades en origen, eh, que en educación pues no haya educación en los tramos primeros de edad, pues los estudios demuestran que es uno de los factores de desigualdad más claros, el que haya eh, cada vez una privatización mayor de la enseñanza, pues también se muestra como uno de los signos de desigualdad posterior, sobre todo que se prolonga, ¿no? la, el, el llamado ascensor social prácticamente ha desaparecido en España, ¿no? es decir, antes pues más o menos eh, pues, con todas las limitaciones, con toda la lotería que supone hacer en un sitio o en otro, que sabemos que marca para siempre, pero en cualquier caso había esperanzas, por así decirlo. ¿no? Eh, la persona sabía que podía tener eh, progresivamente acceso a la universidad, que hasta los años eh, 90 pues era un lujo ir a la universidad, y luego se ha ido generalizando y ya podemos decir que tenemos unos niveles eh, muy aceptables de acceso a la universidad, pero ya no garantizan en absoluto un ascenso social. ¿no? ¿Por qué? Porque hay unas diferencias de origen en el propio proceso educativo, ¿no? no ya familiares, sociales, etcétera, sino en el propio proceso educativo, que están marcando también peores rendimientos, peores posibilidades, etcétera, que marcan desigualdades futuras. ¿no? Entonces, eh, de nuevo, una justicia fiscal pondría... Eh, Algún remedio, por lo menos, podría corregir esto y dar más posibilidades para que el ascensor social funcione. Bueno, para empezar, significa lo que comentábamos, hay que tener conciencia de que sin impuestos no haces nada. Entonces... La falta de sensibilidad y la falta de conocimiento que hay en, no, a, a nivel de calle y a nivel empresarial, sobre el tema de impuestos es solamente digamos, una cuota que tengo que pagar. Ya está, ¿no? no, no, no, yo tengo unas obligaciones. Parte de la plataforma, uno de los uno de la plataformas es el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa. Quiero decir, entonces esto es algo que es fundamental, el ir tomando conciencia de que las empresas tienen que colaborar. Ahora mismo están... Los ingresos que representan ahora en, en los impuestos en España son la mitad de los que había en 2009. La mitad, ¿eh? quiero decir, que es que se ha reducido, pues con todo el tema de paraísos fiscales y demás, se ha reducido la mitad. No existe una responsabilidad de pagar estos impuestos. Y eso lo digo a nivel empresarial, que digamos, puede estar, debería tener una mayor conciencia de que va. No, no, no, aquí se busca solo la line y, y, y ese, es, ese es el punto importante. Y no, claro, entre medias hay toda una serie de estos, luego hablaremos de los países fiscales, o de las guaridas fiscales, como le llamamos nosotros, ¿no? Quiero decir, o se, o se toma conciencia y se ve que si queremos tener, ahora mismo en, en, en, ahora mismo existe en Estados Unidos, existe en España, existe en China, una serie de gente que dice, yo no quiero trabajar, yo me voy a quedar tumbado, no voy a seguir trabajando, me voy a quedar, no, no quiero, no me acuerdo cómo se llaman los tumbados, no me acuerdo cómo se llaman en China, ¿no? quiero decir, ¿qué pasa? Pues es que es verdad, quiero decir, que es que para, si voy a ir a un sitio matándome todo el día para ir, para que luego me den un, un este de miseria, para que me estén pagando una miseria de, de, de trabajo, decir, todo esto está interrelacionado. Sí, bueno, el, el tema de responsabilidad, es que muchas empresas se, se escudan, es decir, no, no, si es legal lo que hacemos, ¿no? Sí. Entonces, se está llamando la es atención, decir, mira, usted, eh, y en el mundo empresarial están tomando cada vez más conciencia de que esto, de que todo para el accionista lleva a una desigualdad creciente, a una injusticia creciente y a una reacción de la sociedad. ¿no? Y entonces están buscando más el ser responsables ante todos los colectivos, ¿no? los consumidores, los trabajadores, la sociedad en su conjunto, el medio ambiente, etc. ¿no? Entonces esa responsabilidad lleva a decir, mire usted, su responsabilidad eh, debe decir, no, no utilice espúreamente, ¿no? porque, claro, pues las guaridas fiscales eh, son un, un, una, un tema de decir, no no, es ilegal, no, no es ilegal, pero es evidente que usted lo está utilizando para robar impuestos, estas cadenas de empresas interpuestas y demás, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, eh, todo ello eh, va ligado también al, al tema con los trabajadores, pues la necesidad de un pacto social, renovar el pacto social. En el fondo, el pacto social lo tuvimos, en los años 60-70 había un pacto social que llevó a los mayores niveles de crecimiento y de reducción de la desigualdad de, de, de la historia de la humanidad, yo creo. ¿no? Y, entonces, eh, y con impuestos altos, es decir, recordemos que en Estados Unidos el tipo marginal máximo de impuestos sobre la renta llegaba al 90%, ¿no? cuando hoy pasar del 50 se considera expropiatorio. ¿no? Y, y no solo no funcionó ese desincentivo y ese entonces no se genera riqueza, sino que la experiencia fue todo lo contrario. ¿no? Mayor igualdad, mayor progresividad, mayor justicia lleva también a mayor crecimiento. No son objetivos eh, enfrentados. ¿no? ¿Quiénes defienden lo otro? Pues ese 5% más alto que es el que se enriquece cada vez más. ¿no? Pues ahí es toda una ola que empieza con, con eh, la revolución, eh, que se simboliza un poco en Thatcher y Reagan, ¿no? eh, sí. pero que es toda esa ofensiva neoliberal. Es decir, eh, de alguna forma, ante el triunfo, podríamos decir, de un cierto consenso social socialdemócrata, ¿eh? en Europa, sobre todo, y demás, pues eh, las, eh, los ultraliberales, los, eh, los poseedores de mayor... Eh, recursos y tal, eh, se dedican a crear think tanks, eh, centros de opinión, a comprar medios de comunicación, etcétera para empezar a difundir ideas de este estilo. ¿no? Eh, pues hay, un, hay un debate en, en una película que se llama Vice, eh, ¿no? Donde, donde se muestra muy bien la manipulación, ¿no? Es decir, si decimos así, ¿cómo cae y tal? y Entonces, pues eso es decir, vamos a inventar que es un impuesto sobre la muerte al impuesto sí. de sucesiones, ¿no? Pues, pues esto es un ejemplo, ¿no? Es decir, se ha ido generando algo y hace que, y lo hemos comentado, por ejemplo, en nuestra plataforma están eh, muchas fuerzas sindicales, todas, yo creo, ¿eh? Y, y dicen, es que entre nuestra misma gente lo del impuesto de sucesiones no se ve. Es decir, ha calado en la sociedad ese mensaje repetido machaconamente a base de buscar tergiversaciones, dar informaciones falsas, coger un caso aislado como lo general, ese tipo de cosas. ¿no? Si a eso unimos la globalización financiera, que ha cambiado el modelo económico, ¿no? eh, el modelo económico actual es cada vez más financiero, las transacciones reales representan un 5% del movimiento en el mundo, porque el 95% es pura finanza y yo diría especulación, apuestas, ¿no? y, y, y entonces eso hace que eh, cada vez más haya fondos financieros buscando rentabilidades rápidas. ¿no? Y esto está influyendo en el comportamiento de las empresas, está haciendo que controlen prácticamente los medios de comunicación, que hagan unos lobbies poderosísimos en todos los órganos, de modo que hay cada vez más artículos diciendo que la democracia está en peligro porque, porque se ha pasado al control por parte de, de estos poderes económicos, y todo eso hace que, por ejemplo, lo que hemos dicho, ¿no? el capital financiero prácticamente no paga impuestos. ¿no? Entonces esto es de una injusticia tremenda, y al revés, casi favorece el que cada vez más fondos vayan a la especulación y no a la inversión real, no a crear... Tal, ¿no? Entonces, cuando se dice, es que estáis en contra de las empresas, no. Nosotros defendemos las empresas que crean empleo, que son un factor de progreso. Estamos en contra, sí, de la pura especulación financiera eh, que, que no tiene ninguna, ningún bienestar. O sea, que no gana... Eh, la función del sistema financiero es canalizar el ahorro hacia la inversión, pero a la inversión productiva, ¿no? no a la inversión especulativa. Y entonces, pues, eh, todo esto... Claro, son debates muy amplios en los que la plataforma pues tampoco puede entrar, pero que sí es consciente de que esa globalización financiera favorecida y favorecedora de las guaridas fiscales pues, crea todo un conglomerado donde la evasión fiscal eh, legal pues es, es cada vez más amplia. ¿no? Entonces, por un dato, la dimensión de la especulación financiera en el mundo si sumamos los PIBs de, de, de todos los países, que sería un, un ejercicio, vamos, se daría en torno a 60, 70 billones de los europeos, de euros o de dólares, me da igual. Decir, en torno a 60, 70. La especulación financiera que existe en el mundo está por encima de los 10.000 billones. 60 frente a 10.000 cada año. Es decir, que es que es solo con que es toda esta especulación, para es un impuesto diminuto... Ya, la mayoría de estos problemas, desde los objetivos de desarrollo sostenible se podían cumplir, se podían hacer cualquier cosa, porque, decir, porque eso es una especulación continua, si tú te compras una barra de pan vas a pagar el 4%, pero si tú vas a comprar una estación, no vas a tener ningún problema, en la especulación, quiero decir, y hay, hay y todo ese mundo está casi sin tocar, ahora empieza a hablarse en Europa, de, de, de que se quiere empezar a entrar con impuestos a transacciones financieras y todo esto, no pero que ciertamente hay, hay es que es absolutamente escandaloso la, la, la especulación, y el daño que eso hace, claro, porque eso significa el poder del mundo se está moviendo en esa dirección. Prácticamente, sí, sí, porque teóricamente van a pagar plusvalías cuando se transmiten, pero hay instrumentos para que nunca transmites y de hecho, pues está exento si pasas de unos fondos a otros y los reinviertes y no sé qué, es decir, que, que el lobby funciona muy eficazmente. Sí, bueno, nosotros llamamos guaridas fiscales, bueno, pero, y además sí, no, llamamos guaridas porque es está mal traducido del inglés, es decir, alguien tradujo mal. Creo que son los franceses. Yo creo que Traujeron. fueron los franceses los que tradujeron mal, porque en inglés es tax haven, sí. y en inglés, eh, y, en, y nosotros hemos traducido por given. Pero yo creo que son los franceses que dicen, eh, ¿cómo es? Eh, eh, Fiscopagri, me parece que se llama, se llama, ¿no? Entonces, este, y a partir de nosotros ahí traducimos paraísos fiscales, ¿no? Es que no es un paraíso, es una guarida, ¿no? Entonces, la guarida fiscal es... guarida de es... delincuentes. Claro. Hay un, hay un tema ahí que nosotros comentábamos antes, que pusimos en el 2011, me parece, no a los paraísos fiscales. En aquel momento, nadie sabía nada sobre paraísos fiscales. Entonces, nosotros hicimos un pequeño vídeo, que está colgado por ahí, en el que explicábamos un poco qué es un paraíso fiscal, ¿no? es básicamente ocultar, o sea, básicamente lo que hace es opacidad, y ahí está, todo lo mejor del mundo está ahí metido, todo el tráfico de drogas, todo el tráfico de armas, todo el tráfico de personas, toda la corrupción, toda la, las la, lo, todas las investigaciones con, con, eh, con personas, toda la, la economía, de, de to, todo lo que tú quieras, lo peor, todas las mafias, está ahí metido, y toda la especulación, y todo el, el, el fraude fiscal, está ahí metido, entonces, ¿y, ¿y quién está...? Hombre, ahí en este momento, digamos, el, el área de influencia británica es el mayor, en el que hay más, más paraísos fiscales, pues todas sus islas, todas sus islas es, es, está, es, es el que más tiene, en torno al 80%, es eso. ¿Sí? Y, y, y luego, en total, hay, no sé, en torno a 80 paraísos fiscales, que pueden ser más, porque luego, luego depende de cómo lo califiquemos. ¿no? Entonces, en eso, la batalla es que no existe prácticamente. En Europa ha sido aceptado... El que, el que, en el momento en el que tú dices, no, no, es que yo no soy opaco, porque yo transmito los datos que tú me pides. Y dices, sí, pero es que eso no es el tema, claro, porque yo tengo que tener la cuenta en la que está, quién es el no sé qué, te tengo que tener todos esos datos para yo poderte pedir. Y luego el, tú puedes tardar en dármelo eh, meses o años en, dar, en darme ese dato. No, no, yo no soy opaco. ¿no? Entonces, es una, llama, ahora las jurisdicciones no contributivas, no, no contributivas, no. Eh, eh, claro, eh, la voluntad poli primero hace falta voluntad política, ¿no?, para, para erradicarlo, ¿no? Entonces, eh, el tema está en, en, en decir, bueno, es que un país puede, se dice, y hasta una comunidad autónoma, se dice, puede poner los impuestos tan bajos como quiera. Cero. Entonces, mm, esto de alguna forma en el ámbito mundial, lo que ahora acaba de hacerse para ese pacto mundial, eh, para un mínimo, muy mínimo, ¿eh?, de, del impuesto de sociedades en el mundo y tal, lo que está haciendo la OCDE para estudiar eh, con la imputación de bases de sociedades que, que, que utilizan pues estos, esta globalización para poner eh, los beneficios contablemente donde les interesa, pues esto implicaría decir, vamos a ver, estas guaridas fiscales, ¿tienen algún sentido económico? Es decir, porque si usted me demuestra que usted tiene ahí empleados, actividad y demás, pero claro, que en un mismo piso de cualquiera de, la de las islas de, la de las islas y tal, eh, pues en un solo piso haya 10.000 sociedades radicadas, y dices, mira, esto es muy raro, ¿no? El que, el que, el que que claro, esa, esa presunta no opacidad, es que eso te da unos accionistas que son a su vez accionistas, que son a su vez, entonces es un entramado tal, que dices, esto está claramente montado para engañar y para ocultar, ¿no? Entonces, eh, no solo eso, sino que encima, para evitar la doble imposición de participaciones, pues tienen un trato de fiscal de favor, ¿no? ¿No? Entonces, pues, esto que hablábamos antes de la permisividad aparente, pues una de las cosas es, eso, es decir, mire usted, si usted tiene algo en una guarida fiscal, automáticamente usted no puede acogerse ni a beneficios fiscales, ni a contratos públicos, ni a tal, ¿no? Es decir, o jugamos limpio todos, o usted, si no quiere jugar limpio y quiere y tal, pues muy bien, vamos a, a poner las cartas sobre la mesa y cada uno jugará nuestro juego. Pero que puedas jugar, a aprovecharte de todas estas... Y es verdad que en el mundo es difícil poner control, porque, primero, porque, como ha señalado Miguel, es que parte de las guaridas fiscales están en países de los que votan y vetan el que se tomen medidas, ¿no? con lo cual ya la dificultad es importante. Bueno, es que da igual con que tengas uno, que empezó Suiza, ¿no? Quiero decir, que con, con que tengas uno ya te basta, con ese ya puedes, puedes ahí meter toda la corrupción del mundo. Quiero decir, la voluntad política muchas veces no existe porque en, existen corrupciones que hacen que no se quiera tener esa voluntad política, ¿no? Están interrelacionados, ¿no? De la primera parte, sí, tendría capacidad de rastrear bastante, lo que pasa, digo, legalmente, pero eh, lo que pasa es que el volumen de personas que tiene es muy pequeño, entonces, eh, por ejemplo, a ver, eh, en, ahora mismo, lo hablaremos, los recursos que tiene España en personal, en la agencia tributaria y, y todas las administraciones tributarias, pues es de 52 personas por cada 100.000 habitantes. La media europea es de 83 y la alemana me 160, no sé cuántos, quiero decir. Entonces, estamos muy por debajo. Entonces, se pretende que esto, no, es que este es un tema europeo. Y sí, pero es que en Europa hay una norma muy dañina, pero que es de los principios básicos de Europa, que es la unanimidad en temas fiscales. Lo cual significa que todos los países que hay en Europa tienen que votar que sí a una determinada norma tributaria. ¿No es ¿Qué pasa? Que tenemos a Irlanda, que está actuando como paraíso fiscal, a Holanda, que también está actuando como paraíso fiscal, a Luxemburgo, que evidentemente lo es, a Malta y a Chipre, que, y entre todos nos juntan el 5% del total de Europa, ¿eh? pero da igual, esos 5, esos aunque haya uno, son capaces de paralizar cualquier movimiento europeo. ¿eh? En eso. Entonces, aquí, aquí yo creo que hay un dato, y es verdad, que cuanto más elevemos las decisiones en el ámbito geográfico, más eficaces pueden ser, es decir, lo que haga España será siempre mucho menos eficaz que lo que haga toda la Unión Europea en su conjunto, toda la OCDE y no digamos pues, eh, otras, otras instancias eh, que en la que entren Estados Unidos o similar. Eh, pero además es la propia política, ¿no? es decir, en la agencia tributaria, pues eh, uno de nuestros eh, miembros integrantes, que es Gesta, denuncia que el 80% de los recursos se dedican ...al conjunto de los contribuyentes y solo el 20% a los grandes eh, a las grandes rentas, sociedades y patrimonios. Por decirlo de otra forma, eh, al 90% del origen de la ilusión fiscal y el fraude se dedica sólo el 20%. Y el 80% al 10% restante, porque pues a mí me escandaliza cuando recibo pues, una paralela de 12 folios, de no sé qué, pues porque tengo que justificar el donativo a una ONG que a lo mejor no lo ha declarado, lo que sea. ¿no? Entonces, por 12 euros que me ha ahorrado de impuestos, los recursos que se están dedicando, digo, aunque solo sea en papel, <risa> no, no, no tiene ningún sentido. ¿no? Es decir, que, que dedique usted por lo menos la mitad de sus recursos a perseguir a los grandes patrimonios, a las grandes empresas, a, a quienes realmente... Eh, defraudar y al otro pues sí está muy bien que se nos controle yo estoy absolutamente de acuerdo pero no tiene sentido considerar al ciudadano normal un delincuente y casi mm, no prestar atención a los grandes defraudadores es que más nos limitan por los, dos limitaciones ingordísimas una de ellas es el número de personas como decíamos antes que tenemos la mitad que además, bueno, la propia agencia de tributaria dice, no, no, a nosotros falta un 20%, y dices, como un 20%. Bueno, y, y ni siquiera llega, ¿eh? o sea, y luego ni siquiera lo cubre. Pero bueno, por un lado está esa limitación. Pero es que luego además lo que decía Juan, que es que Juan, si tú tienes a que tus técnicos de Hacienda, que son los que investigan, les pones un límite de 4 millones, no puedes investigar por encima de 4 millones. Para algunos casos, o si, si es parcial 5, que es ridículo. Entonces, una empresa de tipo medio es que no te la inspecciona no te la puede inspeccionar, porque es que ahora una tienda grande vende cuatro millones, quiero decir que no es, que es que, le, entonces estas, reduces, la, la capacidad que tienen esos tenedores son los que investigan, entonces los, te, los otros son los inspectores los inspectores de Hacienda, son los que pueden investigar lo otro, pero muchos de ellos están en cargos políticos, en cargos de administración, ¿no? entonces quiero decir... Bueno, es que aquí lo de las puertas giratorias es espectacular, ¿no? es decir, casi todos los, los inspectores de Hacienda acaban trabajando para los defraudadores. ¿no? Es decir, que parece como que el Estado invierte en formar a personas que luego van a, después de unas prácticas de cómo funciona Hacienda y la inspección, van a asesorar a las grandes empresas, instituciones financieras y demás de cómo defraudar. ¿no? Entonces, este, esto también habría que tomar alguna medida de incompatibilidad porque porque es que es en el fondo es un escándalo. Es decir, estamos dedicando recursos a formar a personas para que investiguen y al final se convierten en los principales agentes contra la propia hacienda pública. Sí, yo quizá no, no diría casi todos, pero bueno, no es. No, pero una, una mayoría, ¿eh? una mayoría de inspectores acaban en, en el sector privado. Hay determinadas medidas que serían tanto más eficaces a nivel europeo. ¿no? Sí. La lucha contra guaridas fiscales, el impuesto de transacciones financieras en sentido amplio, las bases de impuestos de sociedades, es decir, que a lo mejor pensar en un impuesto de sociedades europeo sería una, una medida... Sí, está en estos momentos, más. Está sobre la mesa. ¿no? Un impuesto es una cantidad que pagamos, en la, las, los habitantes de un país para tener unos servicios sociales, para tener unos servicios públicos, para tener que el, que el país funcione. Entonces esto va, nada tienes que mirar los ministerios que hay, pues hay que es de obras públicas, que se ocupa de las carreteras y de los trenes, otro de sanidad, que se ocupa de, de, de, de los hospitales, otro que es de, de, de, de trabajo, para, en fin, todo eso funciona a partir de que se pagan unas cantidades. Y claro, cuando solo se fija uno en que no, es que yo, no, yo mis niños los llevo al colegio que quiero y tengo que pagarme un, un seguro privado, es decir, me estás haciendo por unas carreteras que se han construido entre todos, tienes un, una seguridad de andar por, por el país con tranquilidad, tienes una justicia que tal, no, todo, todo eso. Entonces, o se hace. O, o, o, es, ¿O es un impuesto en el que se cubren las necesidades del país o te están faltando recursos? Yo sí, no sé. Claro. Claro. Sí, en las definiciones teóricas se, se empieza diciendo es un pago coactivo, ¿no? obligatorio, que te obligan a hacerlo. ¿no? Y entonces eso los liberales dicen, ves, es una coacción y tal. Y bueno, la misma coacción que si tomas un café en una cafetería te coaccionan a pagar el precio, ¿no? Pues es el precio que pagamos por los servicios públicos, ¿no? Entonces lo de lo de decir eso va contra la libertad, decir no no, pero es que yo elijo tomar café o si no no, bueno, pero realmente eliges eliges eh, de acuerdo, entonces no puedes andar por la calle, ¿no? Porque la calle es nuestra y tú no estás pagando, entonces eh, que de alguna forma está está implícito que lo del contrato social, ¿no?, es decir, hacemos un pacto entre todos de que hay una serie de gastos que o los hacemos todos juntos y los disfrutamos todos juntos o no los podríamos tener. ¿no? Sí, bueno, es un poco más amplio el concepto fiscal porque, porque puede haber fraude fiscal, por ejemplo, también si se percibe una subvención a la que no se tenía derecho, eh, un beneficio fiscal al que no se tenía derecho, eh, una prestación pública a la que no tenías derecho, eso también es fraude fiscal, ¿no? eh, hay que subrayar eso. Impuestos es un lado, fiscal es ingresos y gastos. La, la decisión de la presión fiscal la toma, digamos, el, el, el órgano legislativo, el Congreso, es el que tiene que aprobarse, tiene que ser siempre por ley, cualquier tributo es una exigencia constitucional, y, eh, por supuesto, la iniciativa suelen tomar los gobiernos, ¿no? los parlamentos pueden corregir, pero la iniciativa es gubernamental. Eh, entonces, eh, nosotros decimos que la polémica no es subir o bajar impuestos, ¿no? ...la polémica es conseguir la equidad, ¿no? Y entonces, en este sentido, nosotros decimos... ...podríamos reducir ese gap, esa diferencia que tenemos en, en recursos... ...con la Unión Europea, no subiendo impuestos... ...sino haciendo que aquellos que no pagan lo que deben, lo paguen... ...llámese por fraude llámese por legislación eh, que lo permite, llámese por favoritismos, por eh, privilegios que tienen determinadas rentas, etc. ¿no? Entonces, solamente corrigiendo esos aspectos, podríamos recaudar lo que necesitamos. Por lo tanto, no es un tema de subir impuestos, casi diría, estamos en contra de subir los impuestos eh, que están repartidos injustamente. ¿eh? Bajar impuestos, estamos en contra porque significa reducir aún más los servicios públicos y el nivel de nuestros derechos. Nosotros estamos por recaudar más a través de recaudar de quienes no pagan lo que deben. Bueno, pues por lo que hemos comentado antes, ahí está toda la, la parte de fraude laboral, de fraude fiscal, de paraísos fiscales, etc. Es por eso por lo que se paga mucho menos. Entonces, en principio, por un lado. Por otro lado, también se han reducido los tipos. Los tipos antes era el de la empresa, era el 35% se ha bajado ahora al 25, eh, quiero decir, la empresa grande, la empresa pequeña, antes era el, un poco menos, el 30 y ahora se ha bajado al 20, quiero decir, se, ha, se ha bajado más, porque luego también juega un tema del que, no, del que no, no hemos hablado, que es el del poder que tiene la empresa, que dice, no, yo es, perdón, yo es que quiero empleo. Entonces, ¿tú, ¿tú qué tienes? 3 no, tres millones de parados, pues yo es que quiero empleo, me da unas condiciones especiales, ¿no? Entonces, quiero decir, por ahí va un poco el, el tema. ¿eh? En el lado de las empresas, eh, lo que es fundamental es separar eh, la presión nominal y la efectiva. ¿no? Sí. Entonces, como existen tal cantidad de beneficios fiscales, de posibles deducciones, desgrabaciones, aplazamientos y demás, ocurre que las grandes empresas pagan efectivamente menos que las medianas y pequeñas. ¿Por qué? Porque tienen un equipo fiscal, eh, con puertas giratorias la mayoría de las veces, eh, que eh, aconseja cómo acogerse a toda esa pleya de, de beneficios posibles, de ingeniería fiscal, de utilización de guaridas, de colocación de beneficios falsamente en lugares donde la presión fiscal es menor, etc. ¿no? Entonces, utilizar los resquicios legales o paralegales para pagar menos está tanto en los, las grandes sociedades, mucho más que en las pequeñas, y también en los grandes contribuyentes frente a los pequeños. ¿no? Eh, lo hemos visto cuando, eh, pues, alguno de estos escándalos con los futbolistas, ¿no? Eh, ¿Qué tal? Que ellos suelen decir, yo hacía lo que me decía mi asesor fiscal, ¿no? Es decir, que estas personas tienen para pagarse a alguien que piense cómo pagar los menos impuestos posibles y cómo están saliendo, pues, de formas paralegales, es decir, con un resquicio legal, pero casi siempre forzando el espíritu de la ley, ¿no? Y luego, en el caso de las personas, claramente... Pues porque unas rentas eh, están con un trato de favor frente a otras rentas. ¿no? Las rentas de trabajo están muy controladas, las rentas financieras, incluso el patrimonio inmobiliario, pues paga también bastantes impuestos, tanto a nivel local como, como estatal, y en cambio pues las rentas financieras prácticamente no pagan, el patrimonio cada vez paga menos, el financiero prácticamente no paga nada, etcétera, etcétera. ¿no? Eso fíjate que es que además, bueno, primero, lo, lo primero que ocurre es que casi todos los presupuestos tienden a ser casi iguales al año siguiente con algún incremento, casi siempre. ¿no? Entonces, en el caso de salud, por ejemplo, en España, en el caso de sanidad o armamento, el, el, el armamento lo decide el Ministerio del Interior, en el Ministerio de Defensa, mientras que la educación no lo decide el Ministerio de Educación, sino una, solo una parte, sino que son las autonomías las que lo tienen transferido. Entonces, son las autonomías las que llegan a la educación eh, en, en cada autonomía, eh, son las que tienen, las, digamos, las dueñas de ese presupuesto. Entonces, nosotros por eso trabajamos en, la, en las dos direcciones. Sobre todo, eh, nos, está, nos preocupa más, digamos, lo que es abarcable. Ahora mismo, los diputados están con las enmiendas a los presupuestos, que hay 5.500, 5.500, quiero decir. Entonces, tú lees las enmiendas y hay... Desde construir una calle en Reus, o, o, las cosas más, o, más estúpidas o, o más pequeñas que pues mira a, lo, a, a grandes proyectos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que nosotros no nos da para podernos meter en los presupuestos en decir, oye, que habéis subido en defensa, podemos, digamos, en una charla o en, una, en, en un certamen, en una cosa que hagamos, decir, oye, mira, en un evento, por ejemplo, decir, oye, mira, no puede ser que estéis eh, invirtiendo un 20% más, en esto, y, nos, y se invierta un 10% menos en esto otro. ¿no? Pero las decisiones las toma el gobierno o los gobiernos autonómicos. pues eso son por sobre ellos sobre los que nosotros tratamos de incidir. No, pero, pero claro, la, la política tributaria sí que puede ser un tema de Es decir, ahí... Eh, un poco que la estructura de la tributación y la equidad del sistema tributario sea un tema pactado y que tenga mínimas variaciones, ¿no? Eh, aunque es difícil cuando alguien lucha por que el Estado sea lo mínimo posible y otros que sean lo más posible, ¿no? Pero, pero, en cambio, en la política de gasto es evidente que hay juicios de valor en las decisiones, ¿no? Es decir, si fuera algo tan claro y tan técnico, pues eh, en vez de elecciones haríamos oposiciones a presidente de gobierno. ¿no? Es decir, obviamente por eso es importante el voto y por eso es importante elegir a quién votamos, porque nos van a marcar las prioridades de las políticas después. Entonces, eh, eso hace que según predomine una, unas fuerzas más conservadoras o más sociales, pues pues el gasto público va a tener ese sesgo, ¿no? Entonces, formalmente lo deciden los parlamentos, en realidad son los gobiernos, porque además luego se observa que hay un cierto gasto vergonzante, ¿no? Es decir, como por ejemplo el de defensa, pues es impopular en las encuestas, ¿sale? ¿vale? Tú preguntas en las encuestas, ¿usted quiere que haya más gasto en educación, en pensiones, en sanidad? Todo el mundo contesta, sí, sí, sí. Luego si pregunta si hay que subir impuestos, ya eh, se equilibran. Pero, pero cada vez hay más gente consciente de que si quiere más servicios tiene que subir impuestos. ¿no? Pero en cambio, en defensa o en seguridad, pues siempre sale que se puede reducir. ¿no? Entonces, uno de los datos que se pueden observar, y que ahí tenemos que avanzar en el seguimiento, es entre presupuestado y ejecutado. ¿no? Porque, por ejemplo, eh, pues una vez me invitaron a un debate, un debate sobre gasto en defensa, y me lo tuve que estudiar un poco, y vi que era sorprendente el desfase que había entre presupuestado y gastado, que era más del doble. Es decir, que a lo largo del año se van introduciendo pequeñas modificaciones, un contrato, un no sé qué, un convenio, y entonces al final se gasta mucho más. Pero luego la ejecución no la sigue casi nadie. Y entonces a lo mejor aparece una partida muy grande para una cosa que luego en cambio no se ha gastado. ¿no? Entonces el presupuesto tiene algo de imagen y, y deberíamos todos, todos, seguir más, bueno, pero luego, al final, ¿en qué se ha gastado realmente? Porque hay bastantes diferencias. Yo diría más eh, más economía sumergida, más fraude fiscal, no porque la precarización está de, en el origen de la desigualdad, de, de la desilusión, de, de, de, de, de tantas cosas, porque claro, los propios comportamientos juveniles, cuando se dice, es que en España se emancipan mucho más tarde, claro, con, con una precarización dominante, ¿cómo se van a emancipar? No hay seguridad ninguna, ¿no? Sí. Eh, hay menos, descienden los índices de natalidad, es decir, que, que esto tiene todo un, un, un ramo de cerezas ¿no? que va estirando y van saliendo enganchadas. Entonces, eh, sí que la, la economía sumergida, esta sí que es una fuente de injusticia, de muchas veces casi de esclavitud y, desde luego, de fraude fiscal, evidente. Bueno, es aquella economía que no está contribuyendo a la fiscalidad del país. Entonces ahí te encuentras con, digamos, dos, al, menos, al menos dos, dos tipos de, de economías. Unas que son las eh, que est están en absoluta precariedad y que no, no, no, el vendedor de que va por la calle vendiéndote unos clientes un tal que efectivamente es una economía sumergida menor y que es absolutamente entendible que exista ante las mm, posibilidades de miseria absoluta que tiene, ¿no? Estamos hablando de, de la, la, la pobreza extrema que hay en España en muchas personas, ¿no? Y luego está toda la, la serie de economías sumergida que hay en, eh, en distintos tipos de organizaciones, como es, pues, puede ser los bares, como puede ser eh, una constructora. Puede, pero aquí también, por ejemplo, tienes todas las grandes constructoras que están contratando gente sin, por, sin, pagándoles en dinero efectivo con un sobre, que sería la parte de depreciación, de pero sobre todo está reduciendo sus derechos. Porque no, no estás haciendo que tenga, por ejemplo, un derecho al, al desempleo, un derecho al, al despido, le, la pensión suya va a ser menor, etcétera. No Quiero decir, el hecho de no declararle o declararle menos, quiero decir, que ocurre también cuando tú estás eh, contratando a una persona por cuatro horas y no tienes ocho trabajando. ¿no? Entonces, mira, es que, y estas ocho, pues o no se las pagas o se las pagas por beata, estás reduciendo sus derechos. Sí, sin duda, yo creo que hay que adaptar mmm, prácticamente, mmm, casi diría todo. Es decir, eh, yo, yo suelo decir, en las facultades de económicas eh, explicamos muchas veces modelos del siglo XX, ¿no? que no valen para el siglo XXI, ¿eh? con un sistema con la globalización, con la amenaza ecológica, con el cambio tecnológico. Tenemos que cambiar los modelos explicativos y, y por lo tanto, también todas las respuestas. ¿no? Eh, algo se va haciendo, pero muy lentamente, ¿no? y sin duda, es decir el sistema tributario del siglo XXI exige que tenga en su centro cómo poner coto a esa globalización financiera que se ha convertido en una máquina de evadir impuestos. Sí, sí, claro, a no, eso, eso se tiende, ¿no? Que si te está sobrando no tiene por qué, a ver, todo, o sea, el, el, el ultraliberalismo a lo que lleva, es, no, no, si el, el mundo, el, el, todo, que todo funcione con el mercado, como si existiese el mercado, ¿no? quiero decir que en estos momentos existen unas inmensas empresas que son las que determinan cómo funcionan las cosas, ¿no? A ver, un detalle muy tonto, en, en Europa se calcula que hay unos 20.000 lobistas, en Bruselas, 20.000 lobistas están incidiendo sobre los políticos de, de los eurodiputados y demás, ¿no? De los 20.000 20 lobistas, me parece que las, de las organizaciones sociales hay menos de 100. Quiere decir que hay 19.900, lo que sea, porque los números, pero decir, en torno a 20.000 personas que se dedican todos los días del año a conseguir que sus leyes salgan adelante, que sus propuestas salgan adelante. ¿Cómo? Pues, ya voy a boicotear que no salgan Claro, y que no salga otro. Entonces, ¿y cómo es? Pues reuniéndose con ellos, no, no quiero explicar todos los distintos tipos que pueda haber de corrupción por ahí, de, liviana y fuerte, de todo tipo, ¿no? Para conseguir que sus cosas salgan adelante. Decir que eso es así. Y las grandes empresas son las que dominan. No existe un mercado de verdad, de verdad. No existe, ¿no? La Plataforma por la Justicia Fiscal, como hemos dicho antes, tenemos un amplio abanico de, de, de gente detrás donde digamos, este debate no se plantea precisamente porque podrían surgir diferentes puntos de vista. ¿no? Desde un punto de vista objetivo, es verdad que un sistema tributario justo y progresivo puede coexistir con el sistema capitalista, ¿eh? más difícil con el sistema capitalista financiero. Eh, de casino. ¿no? Es decir, se demostró, lo, lo hablamos antes, en los años 60-70, un sistema justo y progresivo coexistía con un sistema capitalista eficaz y creciente ¿no? eh, y menos desigual. Eh, ¿Qué ocurre? Que este sistema de casino sí que es mucho más incompatible por el enorme poder que ha cogido. También, probablemente, el capitalismo tecnológico y globalizado está llevando a que cada vez. El, el mercado está dominado por menos empresas, más oligopolios, con un poder monopolístico muy potente, que también influye en que el mercado funciona peor, ¿no? y que tiene un poder de influencia sobre los gobiernos eh, demasiado fuerte, y que hace que pues, el modelo teórico del mercado, que teóricamente llevaría a funcionar muy bien, está basado en un cierto equilibrio de negociación entre las partes. Por lo tanto, o se legisla para conseguir el equilibrio, o realmente la desigualdad del sistema va a ser creciente. ¿no? Con este sistema globalizado, ¿qué ocurre? Pues que necesitamos también globalizar las respuestas que damos a, a estos problemas. Y ahí bueno, pues es trabajar, y yo creo que hay muchas de nuestras organizaciones que están trabajando en el ámbito internacional por conseguir esos avances, control y demás, ¿no? Entonces, ¿que obviamente en otro modelo económico sería más fácil? Pues probablemente sí, pero desde la Plataforma por la Justicia Fiscal, digamos, no es el acento en nuestra lucha, tanto por equilibrios internos como por decir, bueno, vamos, vamos a ir por pasos, vamos a ir garantizando que tenemos un poco la columna vertebral bien y luego hablamos de, de otras. Sí, Bueno, nosotros tenemos un grupo de trabajo que es el grupo de sensibilización y que es, se decidió hace ya tres años el que fuese el, el, la línea más importante de trabajo nuestra la sensibilización entonces este es un buen trabajo también se reúne una vez al mes y tal y va, se van trabajando sobre distintos distintas líneas entonces hay por ejemplo se están dando distintas eh, conferencias en, en universidades en másters etcétera en las que se va contando esto por otro lado se van haciendo una serie de píldoras que llamamos para explicar qué es lo que ocurre en unos vídeos cortos explicando qué es lo que ocurre con esto, qué es lo que ocurre con esto, qué es lo que ocurre con. Esto, que ocurre con que si se reducen impuestos, qué es lo que. Eh, cada una de estas cosas. ¿no? Y luego, por otro lado, hay una línea que sacamos de ahí, que fue la de la ley, eh, la nueva ley de educación, ¿no? la LOMLOE, en la que este, introdujimos el, el que se dé educación tributaria, el, el, el valor social de los impuestos se llama. Está dentro de, de educación en valores. Y es el valor social de los impuestos. Entonces, se, se introduce en primaria y se introduce en la ESO. Es para, para, para que se explique para qué valen los impuestos, qué son los impuestos, cómo nos sirven, qué, qué tipo de impuestos hay, etc. ¿no? Un poco para que todo el mundo tome conciencia de que, que, todos los chavales tomen conciencia de, de que los impuestos es algo importante y que es fundamental el que esto exista si queremos tener derechos. ¿no? Ahí hay una sensibilidad evidente en la gente. Eh, más, más jóvenes, los chavales, con respecto al tema de la justicia. ¿no? Y entonces, por ahí, ese tema lo, lo, lo hemos, hemos logrado introducirlo en la ley, está en la ley, se están ahora elaborando los currículos, Hemos estado con un grupo de trabajo que sacamos de, de educación trabajando el tema de cómo debe ser el currículum en relación con, de, de, con el tema de, de, de la fiscalidad, y, se, y ese grupo sigue vivo. O sea que estamos ahora pendientes de que el propio ministerio nos diga para ir introduciendo los temas de una manera distinta, porque es un rollo esto de los impuestos, entonces nosotros somos conscientes de que es muy aburrido hablar de impuestos, entonces se pretende hacerlo de una manera divertida, y que se, todo a través de, de juegos ¿no? y que se expliquen todas las cosas a través de juegos, a través de, de unos vídeos, Europa tiene unos vídeos que son también divertidos para los chavales y demás, ¿no? porque es que si no, no se va a entender, entonces a través de juegos, a través de de eh, maneras de, de, estar, de, de, de, de hacer las cosas en las clases, de, en fin, de una manera distinta. Nuestra idea es en tener en, en la web unos recursos educativos, de modo que puedan tirar los profesores, el profesorado de cualquier centro pueda tirar de, de esos materiales. ¿no? Y al mismo tiempo pues publicamos artículos siempre que podemos, sacamos comunicados siempre que podemos. Eh, tenemos de vez en cuando alguna sesión en los propios parlamentos autonómicos eh, para concienciar del de, de tema, es decir, dentro de que somos una, una gota de agua, pero intentamos ir poniendo en el platillo de la justicia fiscal y social pues nuestra gota casi permanentemente, en plan gota malaya, a ver si conseguimos un agujerito. Luego nos reunimos con todos los partidos políticos, ¿eh? No, todos. ¿eh? Todos. Quiero decir, todos es todos. ¿eh? Entonces, esto es <risa> también había algunos que decían, no, con estos no, no, no entonces, con absolutamente todos. Y, y bueno, y recibimos todo tipo de, de esto, ¿no? de, de respuestas. Y, y bueno, y les vamos contando la importancia que tiene cada uno de nosotros de los temas, tal, que muchas veces, pues es que están en el día a día no son conscientes, ¿no? Entonces muchas veces nos lo agradecen, porque ciertamente. Toda la información que nosotros les pasamos y, digamos, los nuevos planteamientos que hacemos, pues son distintos de los... Entonces, puedo decir que recibimos habitualmente apoyo de ellos, o sea, presentamos enmiendas en el Congreso de los Diputados, no podemos nosotros presentarlas, quienes presentan son los partidos, ¿no? Entonces... Sugerimos a los partidos, oye, hey, nosotros presentaríamos estas enmiendas, a ver qué os parece y tal, las apoyaríais. Y ¿Eh? entonces pues mira, sí, sí, yo sí si la veo, voy, voy a hablarlo con mi grupo, o sea, depende de todas, sí, sí, de todas, todas, un poco todas las posturas. ¿no? entonces... Sí, somos un pequeño lobby. Sí, eso es. Pero quiero decir, y luego, así que hay que estar, oye, como lo has visto, como tal, no sé qué hay que estar detrás de ello. Pero lo digo desde el punto de vista también de sensibilización. ¿eh? Quiero decir que el que ellos perciban que digamos, la mayor plataforma que hay de temas de fiscalidad, esté detrás de ellos diciendo, oye, mira, este es un tema muy gordo, yo no estoy pidiendo que, me, que subas este impuesto ni el otro, no, no, yo estoy diciendo que se paguen los impuestos, yo estoy diciendo que se controle el fraude, yo estoy diciendo que no, no puede existir esta desigualdad consecuencia de que no se están pagando impuestos. ¿no? Entonces, por ahí, en este momento, digamos... A veces se plantea, ¿y ¿por qué no hablamos de esta determinada cosa? Y mira, tenemos un gran cáncer aquí, que es el agujero fiscal que tenemos de, del fraude, de la evasión, de la ilusión. De... Podríamos añadir, con nuestro eslogan de sin justicia fiscal no hay justicia social, eh, podríamos decir, sin conciencia fiscal no hay conciencia claro. social. Es decir, que de cuando empieza la permisividad aquí, pues la vas extendiendo a lo laboral, la vas extendiendo ya a los contratos, a la corrupción, es decir, que es una cadena. ¿no? El, el educar en la conciencia fiscal al final es educar en que mm, tenemos unas responsabilidades ante, ante los, eh, los demás, ante la sociedad, ante el medio ambiente, ante todo lo que nos rodea, de comportarnos honradamente y esto eh, pues, también aquí en conciencia está un poco en la base, ¿no? Mira, esto lo puedo decir yo, además, con autocrítica, ¿no? Es decir, el profesor universitario, al final, en nuestro quehacer cotidiano, la mayoría eh, somos conservadores, ¿no? Es decir, que pues, acabas utilizando los manuales que hay en el mercado, tal, y, y, e incluso dices, bueno, pues voy a coger un manual de este economista que sé que tiene una visión diferente, crítica y progresista, y ves su manual... Es igual de convencional. ¿no? Eh, yo, por ejemplo, pues en, mis, eh, en mi curso lo que hice es seguir con el manual convencional, pero un 30% de la calificación es mm, una, una, emitir una opinión sobre alguna pregunta desde la perspectiva de las eh, visiones heterodoxas de la economía. ¿no? Economistas Sin Fronteras pues, tiene unas publicaciones sobre. Eh, corrientes heterodoxas de la economía, y entonces les, eh, les eh, obligaba a mis estudiantes a leerlo y luego les hacía una pregunta de libre opinión, solo tenía que ver que habían leído y que eran, podían razonar, para que por lo menos lo conozcan ¿no? y que piensen que otra visión es posible. Que, eh, incluso bueno pues dentro de esas visiones heterodoxas pues está la escuela austriaca, que es ultraliberal, o sea que no no eran sí que es verdad que la mayoría pues son ecológicas feministas neo marxista es decir hay toda una serie de corrientes más críticas con el capitalismo y tal pero también hay alguna liberal pero en todo caso que la ortodoxa no lo es ¿no? Y, y luego pues por lo menos menos mal que, que a partir de un cierto año los premios Nobel de economía cambiaron de orientación porque claro el, el año aquel que se lo dieron a dos especuladores qué ironía del destino, eh, al año siguiente los fondos que aconsejaban quebraron, o sea que, que, que castigo merecido, sí. pero yo creo que con las críticas y tal, ya empezó con Amartya Sen, cuando ellos de repente fue al fin un premio Nobel que merece la pena, y desde entonces están más equilibrados, ¿no? y en los últimos premios Nobel, pues son también una crítica a la teoría convencional. Es decir, mire usted, eh, analizando los hechos, no esos modelos tan bonitos que ustedes hacen en un despacho con mucha matemática, sino los hechos, resulta que contradicen absolutamente su modelo teórico. ¿no? Y entonces, pues, eh, pues esto debería obligar a repensar todos los modelos, a repensar la enseñanza. ¿no? Y desgraciadamente eso cuesta, porque... Porque, claro, lo, lo más eh, cómodo es seguir en la ortodoxia y cambiar un paradigma es muy complicado, ¿no? Y como, además, cada uno es educado en ese paradigma dominante, pues se perpetúa, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que está, estoy yo como estudioso de la hacienda eh, evolucionado, eh, yo, yo apuesto cada vez más por un sistema tributario lo más simple posible. ¿eh? Es decir, en los años 60 se discutía cómo conseguir el impuesto sobre la renta más justo, que tenga en cuenta todas las situaciones, tal, y entonces eso hacía un sistema tributario complejísimo, también se hace más complejo en la lucha contra la evasión y tal, que al final se convierte en una persecución del contribuyente honrado frente al, al defraudador, que como decía en un debate que estuve y me gustó esa imagen, esto es como la carrera de galgos. Es decir, parece que el galgo, la hacienda, va a coger al defraudador la liebre y cuando la va a coger alguien aprieta un botón y la liebre acelera. el eh, Pues eh, pasa un poco lo mismo, es decir, siempre se encuentra como... Entonces, cuantas más puertas abramos, más molestamos al contribuyente honrado y menos al, al vamos, y el defraudador siempre encuentra vías. ¿no? Con lo cual hagamos tributos muy sencillos, muy sencillos, luego por el gasto ya equilibraremos las necesidades. ¿no? Y de modo que sea más fácil controlarlos, más fácil declararlos y pagarlos y, y permita menos vías de evasión. ¿no? Yo creo que simplificar los tributos es, es también una, una medida positiva para todos. ¿no? pero yo la veo más en la política de gasto que en la tributaria. ¿Por qué? Porque por género, quiero decir, yo por ejemplo defiendo, tiene que haber beneficios especiales para la, la, la, los mayores. ¿No? Claro, a mí, por ejemplo, me escandaliza el que me rebajen tanto el abono transporte. Es decir, oiga, si yo... Tengo dinero de sobra para pagar el precio normal, que ya es bajo, que encima me lo rebajen más, ayuden a las personas que tengan necesidad. Y a esas sí, se les dé, pero con carácter general a todas las personas mayores, ¿no? a, a todas las personas con discapacidad, pues por supuesto por políticas de gasto, de apoyo y de tal, pero, pero hay personas con discapacidad que tienen muchísimos recursos. Tenemos que destinar recursos. ¿No? Entonces, el meterlo en la vía tributaria yo creo que es un error, que lleva a un trato más indiscriminado, no necesariamente más justo, y, y encima, pues eso, vamos complicando, ¿no? porque todo el mundo puede decir oye, me, y, y mi caso, y mi caso, y mi caso, y al final tenemos que el, el presupuesto de gastos fiscales equivale al 25% de la recaudación total potencial, es decir, de lo que se recauda hay un 25% que no se recauda porque son beneficios fiscales, bonificaciones, eh, descuentos, por tal circunstancia, por tal situación. Por la... Entonces, mmm, yo creo que mejor recaudemos más igualitariamente y luego tengamos políticas de gasto adecuado, pues tengamos una renta básica, tengamos eh, eh, atención a los colectivos en especial necesidad, etcétera. Sí, yo creo que está en los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Básicamente. Quiero decir que si se tiene toda esa serie de derechos que son tan escasos en el mundo, en tantos países, ¿no? Desgraciadamente, quiero decir que hay el derecho a la educación, derecho a la sanidad, derecho a la alimentación, derecho a la justicia, derecho. Quiero decir, ese es el, el, el, el tema importante. El bienestar social es lo que te da, es básicamente seguridad. O sea, seguridad, en definitiva, que es un poco de lo, de lo que se trata, ¿no? Y en eso es... Ese es el, el punto en el que estamos. O sea, al final, ¿qué es justicia social? Pues esto, ¿no? O sea, es que todo el mundo tenga derecho a todas estas cosas que son unos mínimos, ¿no? Intenta básica, esto es obvio evidente, claro. Quiere decir que no, no, no nos... yo creo que ese es el camino. O sea, lo es verdad, nosotros llevamos estos, comento, estos seis años que llevamos trabajando, ¿no? Y ciertamente lo que, lo, lo que vamos haciendo, vas viendo... Que van saliendo cositas poco a poco. O sea, lo que decía antes, hace 10 años o 9, no, o, o, o me da igual, hablábamos, explicábamos que era un paraíso fiscal. Ahora todo el mundo sabe que es más o menos un paraíso fiscal. O sea, es una golfada. ¿no? Entonces, todo eso va avanzando poquito a poquito, con mucho esfuerzo. Y prueba de ello pues, es el, el hecho de que estemos acudiendo a las reuniones la, la, la mayoría de las, de las organizaciones ¿no? y que haya gente que se ofrece a hacer cosas. ¿no? Eso, es, eso es fundamental. O sea, que, el, el trabajo este es inmenso, infinito y es poquito a poco ir consiguiendo pequeñas, pequeñas cositas. Nada, a mí, la sociedad del bienestar, el estado de bienestar, es mm, acordar unos mínimos en todos los derechos fundamentales que se garanticen a toda la población. ¿Mm? Entonces eso, mínimos. Y a partir de ahí, pues de forma progresiva, según las necesidades, pues, pues vamos eh, ayudando más a, a los colectivos con más dificultades o similar. Pero hay un mínimo que debería ser igual para todos, garantizado en sanidad, en educación, en, en ingresos, en, en, en, los, en vivienda, en derechos básicos, que, que todo la, garantizar a, a toda la población una, una situación. ¿no? Yo creo que es muy completa. O sea, es una aspiración tremenda que compromete a todos los países. No tenemos como postura. ¿eh? La plataforma como tal no tiene postura. No, no hemos debatido eso en la línea de lo que decíamos antes. nos centramos Sí que echamos de menos mucha más atención. Yo en particular, más como economistas sin fronteras, pues creo que, que se dejan sin tocar muchos temas más estructurales. ¿no? Eh, que en ese sentido pues, son eh, insuficientes, pero eh, recuerdo que estábamos con los objetivos del milenio en la plataforma 2015 y más, ¿no? es decir, apoyamos los objetivos, pero y más, nos faltan cosas. 2030 yo creo que es un avance, hemos mejorado, ¿eh? creo que son mejores objetivos que los de 2015, pero también diría y más, ¿no? y desde luego en el tema fiscal, pues sin duda alguna. ¿eh? La atención que se les presta es marginal, cuando para nosotros es como la condición para todos los demás. Y, y claro, a la de guardias fiscales y similares no se presta atención. ¿no? O sea, que, que, que desde una perspectiva personal, pues insuficiente. Pero la plataforma como tal no ha debatido. Pues nada. juega con lo que decíamos, que no hay una sensibilidad con el tema fiscal. ¿No, no, no, no se es consciente de que si, tienes, si quieres poner en marcha un hospital te Hacen falta recursos. Si quieres poner casi cualquier, bueno, no, sin casi, cualquier cosa que quieras hacer, necesitas tener unos ingresos, ¿no? Entonces aparece reflejado en el, en el me parece que es en el objetivo 10, al final hay que decir, bueno, tal, oye, si hay una, unas contribuciones justas, pero muy poquito, ¿no? Pues yo creo, en mi caso personal, la sensación de que no vale, decir, no funciona, me eh, descontento en protestar, en, casi diría, en, en la cafetería, en el bar, ¿no?, y no hacer nada. Es decir, mira, eh, de acuerdo, que hay estructuras estatal, pero todos y cada una de nosotros somos todas las personas responsables en nuestra pequeña porción, ¿no?, luego en nuestra pequeña porción tenemos que contribuir a luchar por ese otro mundo posible, otra fiscalidad posible, otra sociedad posible, eh, porque si no, tú eres cómplice, yo no diría pasivo, activo por no moverte en todo lo que está pasando. Entonces, de alguna forma, lo mismo que decimos, si no votas, estás perdiendo mucho derecho a quejarte, ¿no? Pues diría, si no actúas, si no haces de tu parte lo que puedes por una sociedad diferente, estás perdiendo el derecho a quejarse porque tú eres responsable de que la sociedad sea así. ¿no? Sí, no yo coincido absolutamente con lo que dice Juan. no Quizá lo, lo puedo radicalizar un poco más en el sentido de ser consciente de todo lo que he percibido en mi vida. Lo, lo, lo, digamos, lo injusto que ha sido la vida conmigo, porque he recibido digamos, más que la media mundial. Entonces, eso me, da, me, me pone una responsabilidad que tengo que estar aportando para que eso pueda tenerlo todo el mundo. ¿no? O sea, es decir, que, que en todo, cada uno es responsable en función de su capacidad de, ¿no? lo decíamos en los tributos, en función de tu capacidad de pago, si tienes más, tienes que pagar más, nosotros en función de lo que decía Miguel, primero, de los privilegios que hemos tenido, ¿no? tenemos más responsabilidad, Aquellos que hemos nacido en un lugar privilegiado, en una posición privilegiada, eh, que tenemos también pues, eh, más capacidad, más tiempo, más recursos, más relaciones, más, ¿no? más posibilidades. Sin duda, eh, hay que exigirnos más que a otras personas que, que a veces incluso no pueden casi ni protestar, porque están en una situación de semi-esclavitud y dependencia que les hace muy difícil. ¿no? Pero, pero, en cualquier caso, cada cual puede poner su grano. ¿eh? Eh, unos podrán poner un grano y otros tendremos que poner 100 o 1000 o 10.000. Pero, eh, si sumamos todos los granos, a lo mejor conseguimos algo. ¿eh? Desgraciadamente, pues el poder financiero, por ejemplo, pues, tiene eh, miles y miles de granos, eh, y, por lo tanto, el esfuerzo que tenemos que hacer es muy lento, eh, a veces, efectivamente, parece decir es una tarea que, que no avanzamos, pero yo tengo la sensación de que algunas cosas sí avanzamos. ¿no? Yo pienso, por ejemplo, la renta básica. Pues cuando yo empecé a escribir de la renta básica, me decían, estás loco, no eh, nadie me hacía caso, ¿no? No, no, vamos, no nos hacía caso porque éramos más. ¿no? Mm, Ahora ya está en el debate, ya hay más gente que admite que es una posibilidad. Es decir, que cosas se van avanzando. El mismo pacto, por insuficiente que sea, que se ha conseguido de tributación mínima, sobre todo de que ya una serie de naciones se pongan de acuerdo en poner una tributación mínima de sociedades, ya es un avance importante. Es decir, que en ese sentido soy más optimista frente a los que dicen es muy poco, que apenas cambiará nada bueno, pero ha cambiado algo, ¿no? Eh, pues eh, con la Unión Europea, pues todo este plan y estos recursos colectivos, pues lo mismo, es un salto cualitativo, es de decir, oye, empezamos a hablar ya de una cierta política común, eh, entonces se van poniendo ladrillos, ¿no? entonces hasta construir una casa nos costará mucho, ¿eh? como decía la canción, quizá ni tú ni yo ni el otro lo lleguemos a ver, pero gracias al trabajo de otros antes que nosotros, pues van fructificando las cosas. ¿no? Sí, no, sin duda, yo tengo, no tengo ninguna duda de que hay un avance evidente, o sea, muy poquito a poco, pero quiero decir, hay mucha gente que efectivamente solo ve eh, cuando es un avance así, es que ese avance no se va a dar nunca, tienes que conseguir, mira, hemos logrado hacer esta tontería, ¿no? hemos hecho una, un acto en el Congreso de Diputados sobre paraísos fiscales, bueno, no es nada, son gotas de sirimiri, que van cayendo en un campo en el que luego resulta que están empapado y a lo mejor empiezan a salir flores. ¿no? Esos son gotas de sirimiri, ¿no? cada una de las cosas que, que hacemos. ¿sí?